hola hola hola cómo están aquí empezando más un programa nativos en redes sociales este todo tu programa de todos los sábados esto es Ners. volvimos con tu programa NERS y hoy tenemos un entrevistado muy especial él hace parte de una plataforma, una plataforma que fue de las más importantes para la resistencia a todo lo sucedido en 2019 a las convulsiones y bueno no se puede decir golpe de estado pero diríamos que es eso y se llama Cristian Velasco y ahora vamos con esta entrevista Bueno, hola Cristian, ¿cómo estás bueno, hermano? Todo, todo bien, bien, bien. Gracias por venir. Gracias hermano por la invitación, un gusto estar contigo. Gracias Cristian. Ahora explícanos al público, a nosotros todos, ¿qué es la Resistencia Bolivia? Bueno, gracias hermano en primera instancia por la invitación, por tener esta oportunidad, felicitarte por este programa. Es un espacio muy necesario, ya hemos tenido la, la oportunidad de conversar eh, anteriormente. Y bueno, yo soy parte de la plataforma de comunicación alternativa La Resistencia Bolivia. De hecho, tenemos otro programa los días domingos también por Avia Yala. Ayala. Así es. Esta plataforma de comunicación alternativa tiene ya casi cinco años de existencia. Ahí vemos compañeros, compañeras muy comprometidos con la izquierda. Eh, y con la lucha contra los medios hegemónicos que hay en nuestro país para la información, para que la población tenga información correcta, información eh, verdadera, ¿no? Y hacemos una lucha diaria contra las mentiras que lanzan medios como Página 7, Red 1, Unitel, que constantemente están en la pugna por el sentido común en nuestro país. Entonces, la resistencia a Bolivia nace como un medio contrahegemónico justamente para contrarrestar vaya la redundancia, la hegemonía, ¿no? de, de, ¿cómo diríamos, del cartel de la mentira, de, de la manipulación mediática de los medios hegemónicos. Así es. En Bolivia yo creo que el, la posverdad, los, los, las mentiras de los medios hegemónicos, tuvo su cumbre a partir del referéndum del 21 de febrero de 2016 donde ustedes recuerden la, la gran mentira que montaron con el caso de Zapata y el, y el supuesto hijo que, que habría existido en ese momento. Y a partir de ahí hubo una masiva campaña de eh, posverdades, de fake news, que por supuesto le costaron el referéndum al movimiento socialismo. Y ahí es que hemos visto también la necesidad de que la lucha que iniciamos en las calles, que se iniciaron en las calles, había que trasladarla a estos nuevos espacios digitales, ¿no? Me gustaría que conceptualicemos cuál es la diferencia entre mentira, una mentira común, y una posverdad, ¿no? que está muy de moda el concepto de posverdad. ¿Qué es posverdad, Cristian? La posverdad, cuando acomodan una, un hecho noticioso, y en, la, y, le, y en el titular o en la forma en que expresan la noticia, la acomodan a su punto de vista, ¿no? Es como esos, esos famosos memes que andan circulando todo el tiempo, donde muestran a la oveja como, como el lobo, uh -huh. cuando es en verdad el lobo que está comiendo a la oveja, cuando es el, el espectro comple, completo de la noticia, ¿no? Entonces, muchos, muchas noticias eh, usan la posverdad, para dirigir el sentido común de la población. Recuerden durante 2020, cómo o durante el golpe de Estado, también cómo enfocaban algunos medios eh, de noticias. Por ejemplo, Telepaís sacaba titulares que decían enfrentamientos durante el, eh, actos de violencia que se estaban suscitando, cuatro personas heridas y dos masistas, ah. como si los masistas no fuéramos seres humanos también. Lo deshumanizaban, ¿no? Exacto, había un, una deshumanización de, de los que eran militantes, de los que somos militantes del MAS, pero también empezaban a... A etiquetar a las personas como terroristas. Ahí es donde también una posverdad de los hechos que pasaban cuando eran movimientos sociales, ellos los titulaban como terroristas. Terroristas, ¿no? Bueno, aquí en el programa NERS hemos presentado varias veces en varias entrevistas a... La alta tecnología de manipulación justo de las redes sociales, ¿no? La inteligencia artificial. Y hablamos aquí varias veces del ejemplo de Cambridge Analytica, por ejemplo, cómo Facebook, a través de una empresa, uh, utilizando el algoritmo de la inteligencia artificial, manipuló el voto en Estados Unidos. Y después también el Brexit, ¿no? Uh, uh, ...en Inglaterra... ...y obvio aquí Bolivia... ...incluso hubieron empresas... ...no creo que una empresa israelíes estuvieron aquí... Exacto. ...estadounidenses... ...justo por un golpe en el circo mediático... ...manipulando la opinión pública... ...incluso ¿no? para construir sentido común... ...cuando hubo el golpe de estado en 2019... Se crearon más de 100.000 cuentas para seguir a Fernando Camacho, a Yanine Áñez y todos bajo el rótulo de eh, no fue golpe, fue fraude, uh -huh. para construir sentido común en redes sociales donde no tenemos mucha presencia, como es Twitter, por ejemplo, pero que sí les servía para la comunidad internacional, por ejemplo. ¿no? Bueno, Cris, vamos a hacer un videíto sobre eso de lo que estamos hablando. Dale play, por favor. Tchau! merda, Bueno, ahí vimos los videos, imágenes fuertísimas, todas fueron grabadas en vivo durante la convulsión de 2019, Cristian. Así es, como todos sabemos, en Bolivia se lanzó un cerco mediático de los medios tradicionales para evitar que el mundo se entere de la violencia ...de las fuerzas del Estado que se lanzaron contra la población. Es así que medios como La Resistencia, en La Resistencia decidimos volcarnos a las calles... ...para transmitir en vivo, que era el único mecanismo de defensa que teníamos... ...para resguardar a la misma población, a los periodistas también, pero a la, a la gente... ...informar lo que estaba pasando en Bolivia. Por ejemplo, Unitel, Red Uno, y voy a ser muy insistente en este, en este tema... Porque ellos han sido cómplices del golpe de Estado, han sido cómplices en cercar la información en nuestro país para que el mundo no vea esta violencia. ¿no? Hemos visto videos de cómo gasificara, gasificaban a personas de tercera edad, cómo arrestaron a jóvenes solo por transmitir o grabar la violencia de la policía, cómo eh, momentos previos a ese hecho que ha conmovido a, a la población de Bolivia y el mundo cuando gasificaron a las personas que estaban con sus ataúdes, ahí en, la, en el obelisco, por ejemplo. Momentos previos, como la policía gasificó a la marcha indígena campesina que llegó a La Paz. Entonces, yo creo que ahí eh, se puede ver la, la importancia de estos medios alternativos que tienen presencia sobre todo en redes eh, digitales, que ayudan y colaboran a transmitir la verdad de lo que está pasando. ¿no? Y eso también sirvió para que el gobierno de facto de Yanine Áñez eh, se empeñe en, en perseguir, encarcelar a periodistas alternativos, como fue el caso de nuestros hermanos Orestes Sotomayor, Alejandra Salinas, que después fueron perseguidos también y bueno, terminaron con un arresto eh, ilegal, injustificado por parte del gobierno de facto. Y después también exiliados, ¿no? Y después siete miembros de la plataforma de la Resistencia Bolivia que tuvieron que buscar refugio en, eh, en la hermana República Argentina. Claro. Bueno, ya que decir aquí, no sé si es ético o no, pero incluso el canal Abiyala sufrió ¿no? un ahogo económico en tiempos de régimen de facto, donde no se dio un solo centavo. Y ahí se debió a, a, a sueldos incluso a, a los funcionarios, a los técnicos, a los camarógrafos, a todos los funcionarios de, de este canal Ayala, gracias al ahogo económico, al ¿no? sofocamiento económico de un régimen de facto, de democrático no tuvo nada, ¿no? Sí. y aparte de la violencia, la violencia con que actuaron con radios comunitarias, no yendo a las instalaciones, tomando las instalaciones, Estoy es anecdótico, rico. el caso de radios comunitarias, si, no, si no me equivoco. Claro, de RPOs, donde incluso amarró al ¿no? director en un poste y lo amenazó de linchamiento. ¿no? Así es. Entonces fue violenta la cosa. Así es, había, ya la sufrió la violencia del golpe en carne propia. Estuvieron mucho tiempo aquí asediados con grupos violentos, eh, de estos grupos paramilitares que venían a acosar, porque era de los pocos medios con presencia en Televisión Nacional que, se, que, que hicieron su trabajo de informar con la verdad a la población. Y ahora hablamos, ¿qué es la Resistencia Bolivia hoy, Cristian? ¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¿Siguen con plataformas, con la plataforma, con la página web? Así es, así es. Bueno, la plataforma eh, se ha fortalecido, por supuesto. Eh, se ha formado una, una familia, lazos de hermanos, compañeros de lucha que han compartido la trinchera. Incluso tenemos ahí momentos eh, muy. ...para nuestra memoria, para la anécdota de, de la lucha de la plataforma. ¿Vos te acuerdas, Edu? Claro. Cuando estuvimos... Momentos que no se cuentan mucho, porque nos han quitado incluso eso... ...los del, los del golpismo y sus cómplices, ¿no? De no querer hablar de, lo, de la resistencia al golpe. Uh -huh. Cuando estuvimos cerca a Plaza Murillo, por ejemplo... Uh -huh. ...cuando los funcionarios públicos, todos se iban y solo quedaban los jóvenes... Resisti resistiendo la embestida de los grupos paramilitares cívicos a cuadras de plaza murilla una cuadra cuando teníamos calaminas para resguardarnos la policía que se estaba motinando en la espalda eran momentos increíbles no pero ahora yo creo que la resistencia eh, ha consolidado y ha formalizado ser eh, la plataforma de comunicación alternativa con su presencia ya en televisión con un programa la página web que, es, que ha continuado firme y con Resistencia.info. La ¿no? resistencia.info, la presencia en Facebook con la Resistencia Bolivia, en Twitter también, la Resistencia Bolivia, en Instagram y en todas las plataformas se ha continuado y se continúa con el trabajo que se ha iniciado eh, en, hace cuatro o cinco años. ¿no? Muy bien. Bueno, Cristian, cinco años, cinco años Casi con la resistencia. Clase cinco años, clase sí. cinco años es un. Un lustro, ¿no? Ah, de la, haciendo parte de la historia ah, de Bolivia. Yo quiero decir que tengo un cariño enorme para la Resistencia, ¿sabes por qué? yo ¿no? claro, sí, también eras de la Era Resistencia. Parte, ¿no? claro. de, de la Resistencia y aún, se, aún siempre, una vez de la Resistencia, no es como que una organización donde tienes que ir a inscribirte, uh -huh. no. Tú eres siempre bienvenido, uh -huh. hermano de la Resistencia. Es una plataforma libre para la juventud, para que exprese sus ideas, sus inquietudes y, y todos, todos y todas son siempre bienvenidos. Yo, muchas gracias, Cristian, por, por uh por la presencia, por la entrevista, no, espero que no sea la, la última vez, creo que es la segunda, pero ahora en vivo sí, sí. <ríe> no sea la última, y un saludo a todos los compañeros de la Resistencia Bolivia, bueno, y si quieren seguirlos en redes sociales, ¿dónde buscan?, ¿cuáles son las direcciones, Cristian? Bueno, sigan en la página web, que es laresistencia.info, Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter con la Resistencia Bolivia. Y ahí todos los días continuamente estamos actualizando la información, dándole el toque de veracidad a lo que los medios hegemónicos tratan de ponerle de su mentira. Tratamos y también están aquí en Aviala todos, todos los domingos de 7 a 8 de la noche estamos en vivo con los hermanos y hermanas de la plataforma. Listo. Muchas gracias, Cristian. Gracias, mi Nos hermano. Vemos. Un último mensaje, no sé si me permite, Edu. Creo que en el movimiento popular en nuestro país estamos en un momento donde hay diferentes tensiones y creo que el, el ser correctos, estar en el lado correcto de la historia, ser leales a nuestros principios siempre nos ha dado las más grandes victorias. Nos ha ayudado a recuperar la, la democracia en 2020 y el día de hoy nos va a ayudar a sobreponernos a quienes quieren traicionar al movimiento popular y a quienes quieren dividir al movimiento popular en nuestro país. Yo creo que como nosotros, jóvenes comprometidos con el proceso de cambio, tenemos que mantenernos firmes y no dejarnos engañar con quienes tienen la misión de dividir nuestro movimiento, movimiento popular y traicionar al pueblo, por supuesto. Bueno, leales siempre, traidores, traidores nunca. nunca. <risa> Listo, gracias Cristian. Bueno, Vamos al corte y ya volvemos. Volvimos, volvimos con tu programa NERS. Bueno, ahora hablaremos de guerra. Sigue sucediendo la guerra en Ucrania, ¿no? Rusia intentando contrarrestar a, a las potencias de la OTAN en el territorio ucraniano. Pero la guerra no es solo militar o bélica, la guerra también es mediática. Y de eso vamos a hablar en nuestra próxima entrevista. Bueno, volvimos, volvimos con NERS y aquí tenemos a un dirigente sindical, social y político que viene desde tierras cruceñas, Orlando Pozo. ¿Cómo está hermano? ¿Cómo estás, pues, querido Eduardo? Un gusto estar aquí en tu programa, pues nada, para poder compartir criterios y principalmente poder aclarar ciertas desinformaciones que se está teniendo con, con referente a este conflicto, obviamente, que es la de conectación mundial. Vimos que hay una cierta confusión, en verdad hay bombardeo, ¿no? Hay bombardeos en territorio uh, ucraniano, pero también hay bombardeos en los medios, ¿no? Hay medios hegemónicos como CNN, las Reuters, ¿no? O, o bueno... Uh, la AFP de, de, de, de, de Francia, ¿no? o sea, los medios hegemónicos están lanzando una sola línea de rechazo y llamo eso de invasión lo que hace Rusia. ¿no? Y de otro lado, ah, los, los, las grandes corporaciones, las grandes plataformas ah, de internet como YouTube, Facebook y Twitter han expulsado, han bajado, han retirado excluido los canales de difusión de Rusia de todas las redes sociales, ¿no? Y hablamos ahí de RT principalmente, que es Rusia Today. Eh, mira, lo que se está teniendo en, en prácticamente en Ucrania, que es ahorita el epicentro del conflicto mundial, yo lo digo así porque... Eh, Qué irónico, ¿no es cierto? Hubo epicentros, hubo bombardeos que se ha tenido, por ejemplo, en Medio Oriente, que prácticamente ha sido orquestado por el gobierno de Estados Unidos, por la OTAN mismo, por la complicidad del gobierno o de la Unión Europea, que no ha tenido connotación mundial como lo que se está teniendo en el día de hoy. Resulta que todas las plataformas que tú has mencionado, ¿no es cierto? que son obviamente plataformas transnacionales que tienen presencia en todos los países del mundo, están coartando el derecho de la información o en este caso la réplica este, que tiene que tener el gobierno de, de, de Rusia a aclarar ciertas situaciones que se está teniendo en este país. Teniendo en cuenta de que obviamente hay una confabulación, confabulación internacional, ...que está siendo orquestado en este caso por el gobierno de Estados Unidos... ...que está manipulando la OTAN y por ende obviamente manipulando el gobierno... De, de, ...de quién, en este caso de Ucrania para poder generar esa mala información... ...no es cierto que se tiene con respecto a este conflicto... ...que es importante conocer del por qué estamos supuestamente en una guerra... ...entrando en una guerra tercera mundial como se la ha llamado... ...por qué estamos en una supuesta invasión, yo digo supuesta, no es cierto... Eh, ...y esta guerra entre la, la sociedad civil de Ucrania... ¿O fuese contra, lo eh, en este caso, el ejército ruso? ¿Será verdad? Yo creo que son es preguntas que nos tenemos que empezar a, a discutir y empezar a indagar del por qué estamos en este conflicto. Bueno, y nos llega, obviamente, como no es más fácil acceder a, a, a los medios de información, a los medios de comunicación rusos, ¿no? Como los entonces creo que abrieron su canal uh, en Telegram, Telegram que... Es de Rusia, de hecho, ¿no? Y, pero bueno, no accedemos a la información y hay una censura, ¿no? Pero no es la primera vez. Vimos que hace dos años, creo, había una guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Y todo lo que ha sufrido eso fue Huawei, o Huawei, no sé cómo se habla, pero Huawei, la empresa telefónica de China versus uh, Apple, ¿no? Donde se fueron prohibiendo uh, uh, que se compre la tecnología, incluso la expulsión. Ahora no hay ni siquiera... Huawei tenía Android, ¿no? Sí. Y ahora esa guerra comercial, de, porque Estados Unidos está perdiendo su hegemonía económica en el mundo, creo que China ya es la primera potencia económica mundial, le tocó a Rusia. Pero Rusia dijo, ya, aquí, aquí vamos poner, a vamos poner un freno a esa cuesta, porque la cuestión era más militar, ¿no? La OTAN iba a poner bases militares. Pero bueno, vamos a ver un videíto sobre eso y volvemos a comentar. Dale play, por favor. La Unión Europea declaró su intención de sacar a RT del aire en todo su territorio. Facebook y YouTube anunciaron que aplicarán la misma medida en esa región a los canales de RT en esa red. Incluido, ahí les va. En los momentos en que grabamos este video, desde Europa Occidental, en esas redes ya no pueden verse nuestros trabajos sobre la escalada que venía produciéndose entre Rusia y la OTAN, ni sobre ningún otro tema. Aunque algunos apostaban que no volveríamos, aquí estamos. Como dijimos en el anterior video, finalmente se dio el escenario que menos esperábamos y el que no deseábamos. Personalmente, me cuesta aceptar que no hubiera otra salida y me cuesta tanto que no puedo compartir la que se tomó. Incluso si no había otra, aunque parezca paradójico. Pero los casi cinco años que tengo haciendo videos junto a nuestro equipo NRT o oh, ahí les va, no han tenido por objetivo convencer a nadie de nada, sino mostrar una mirada diferente y crítica a lo que sucede en el mundo. Y este caso no puede ser una excepción, es descorazonador que se haya llegado a esto. Para mí sería doloroso, pero hasta cierto punto cómodo, desaparecer de las redes pero ni puedo ni debo. Menos ahora, siento que me lo debo a mí misma y también a ustedes, quienes han confiado en nosotros desde el principio y quienes se han ido sumando después. La decisión de cerrar las emisiones de RT en Europa estaba tomada desde hace años, que nadie se engañe. Bruselas solo esperaba la oportunidad para llevarlo a cabo, pero quería hacerlo con el menor costo político posible y ahora vio la oportunidad y no la dejó pasar. Pero los esfuerzos encaminados a que RT en general y ahí les va en particular desaparecieran del panorama mediático no empezaron el 24 de febrero, ni mucho menos provienen de jueces imparciales con una impecable hoja mediática de servicios. En estos días varios grandes medios, ellos, no nosotros, reportaron sucesos del Donbass como si tuvieran lugar en Kiev o han presentado videos de otros años y países como actuales, pero nadie los acusa de maquinaria, propaganda ni información dañina ni mucho menos lo saca del aire van a ver como un avión ruso bombardea una población y una defensa antiaérea responde bueno es una posibilidad de ir en un... humana de una invasión que desgarra familias en despedidas impensables que dejan sin palabras <risa> Por otro lado, no fuimos nosotros los únicos que, en estos meses, afirmamos que las denuncias de invasión inminente eran exageraciones sin sustento y había que rebajar esa tensión. También lo hizo el secretario general de la ONU y hasta el propio presidente ucraniano señaló que no existían señales de alerta y, junto a su partido, pidieron casi de rodillas que no se alimentara el pánico mediático, porque no veían señales para eso. Pero son los medios rusos los únicos a quienes se les acusa de propagandistas o se les recrimina por no haberse creído al pie de la letra esos informes de la Casa Blanca como si no hubiera informes falsos a lo largo de la historia gubernamental estadounidense como para hacer una serie completa de Netflix. No, ni nosotros ni RT somos perfectos y cometemos errores como todo el mundo, pero no es eso lo que molesta, lo que siempre molestó fue que existiera un medio con gran alcance que se saliera de la narrativa que la OTAN impone sobre cualquier asunto en el mundo. A pesar de lo que algunos pudieran pensar y desear, en la última semana hemos tenido una avalancha de nuevos seguidores en nuestras redes. En estos días los artículos en nuestra web han batido récord de lecturas a niveles que jamás imaginamos. En los comentarios en comentarios leemos a muchas personas sorprendidas porque RT muestra discursos del presidente ucraniano o titulares con el punto de vista de la OTAN. No es nada nuevo, es lo que siempre hemos hecho desde que nació RT en español. Obvio que nos hubiera gustado que este crecimiento fuera por otros motivos, pero tomamos nota de esta reacción del público internacional y no estaría de más que otros también lo hicieran. Guste a quien guste y disguste a quien disguste, la gente necesita otras miradas, hoy más que nunca. Por eso, aunque de manera intermitente y según las circunstancias nos lo permitan, seguiremos aquí. Estamos convencidos de que en estos momentos hacen falta cuantas más voces posibles, no menos. Porque cuantas más voces se escuchen, antes callarán las armas. Ahí vimos la censura, el cerco mediático, no voy a decir mundial, internacional, sino de las grandes potencias de la OTAN hacia los medios a rusos, sobre todo, eh, aquí les va, ¿no? un comentario sobre eso, pues. Eh, mira, querido Eduardo, yo creo que es importante poner en contexto, eh, decía el por qué se da este conflicto en Ucrania. Primero, que Ucrania nunca fue un pueblo unido, ¿no es cierto? Desde la Segunda Guerra Mundial, donde prácticamente habían facciones, donde acompañaron el nazismo, que prácticamente la organización nacionalista ucraniana, que es eh, con su líder, Esteban eh, Bandera, que era el sublíder, que ha ...proclamado la independencia en ese entonces... ...incluso con el régimen de Adolfo Hitler... ...¿no es cierto?... ...se ha creado esta organización que tiene bastante tiempo... ...mismo, que es la bandera... ...¿no es cierto?... ...y la misma organización que está orquestando... ...estos conflictos, los genocidios... ...las matanzas que se ha tenido por ejemplo en la región de Donbass... Obviamente con el acompañamiento del gobierno de Zelensky, que vendría a ser el presidente de Ucrania. Cierto es de que, además de eso, quiero también denotar este tema, que el golpe de Estado que se ha suscitado en el 2014, ustedes recordarán y hacía mención también eh, uno de los reportajes que el video que vimos, ¿no es cierto? La manifestación de Maidán, que inicia un conflicto por descontentos, porque había un pueblo obviamente que no estaba unificado y no tenía un criterio político. Prácticamente bajaron dos elecciones. Y una de ellas fue el golpe de Estado, que ya había ya un, un gobierno constituido, eh, ganado en las elecciones, donde a partir de ahí se generan prácticamente una ola de conflicto dentro del territorio. Obviamente con la complejidad de la CIA, con complejidad de medios de comunicación locales e internacionales que no mostraron lo que estaba pasando, por ejemplo, en esos momentos la matanza, por ejemplo, que hubo en Domás, más de 20.000 muertos, ¿no es cierto?, que ha sido ocultado y financiado principalmente por ONGs. Y eso está probado Hay documentos clasificados que ya se está dando a conocer. Y ahora, ¿no? Y ahora, cuando ya eh, Rusia toma la decisión, ¿no cierto?, de tomar acción militar y decir, bueno, un momentito, paren acá, ya se están viniendo muchos ustedes en frontera, porque la petición de la Unión Europea, en este caso del presidente Zelensky de Ucrania, que es otro fascista neonazi, y hay que decirlo las cosas como son, porque son grupos que prácticamente están matando, ¿no es cierto?, a prorrusos, que mataron a prorrusos y están matando a aquellas personas que no conmulga con ese pensamiento que ellos tienen en este caso instaurado desde el gobierno de Ucrania qué está pasando prácticamente que estos grupos están generando como eh, eh, de alguna manera a la, a la sociedad civil no es cierto de protección a lo que vendría a ser la llamada invasión lo que está haciendo, reitero, Rusia yo creo que ha tomado la decisión de tomar esta acción militar para ponerle un freno en este caso al avance a la OTAN por petición de Estados Unidos, porque ¿cuál es la idea? de poder quebrar su economía de Rusia, ¿no es cierto? de quebrarle moralmente, de poder bloquearle por los medios de comunicación y principalmente con las sanciones ¿no es cierto? que se tiene hoy por hoy al gobierno de Rusia, y asimismo también atacar lo que tú decías a, a la que hay, hay una estrategia geopolítica ¿no es cierto? De poder después llegar a la potencia mundial económica que vendría a ser Kit, perdón, que vendría a ser eh, Beijing, en este caso el gobierno chino. Entonces ahí hay una confrontación entre grandes potencias, obviamente, y están utilizando como epicentro, en este caso, Ucrania, y ahí el rol. Eh, el rol descarado, mentiroso, eh, de, de los medios de comunicación y algunas corporaciones que se han prestado a poder desinformar lo que está pasando realmente en eh, Ucrania. Ahí cl claro, debe decir de que hay varios eh, periodistas independientes que están sacando información de que no es tanto así como lo dibujan ¿no? los grandes medios corporativos, de que evidentemente el, el ejército ruso estaría matando civiles. Yo creo que sí, hay bombardeos, hay conflictos bélicos, pero no es así como lo están mostrando los medios hegemónicos creo que ahí hay gran responsabilidad en este caso del gobierno de Ucrania no es cierto que está generando víctimas o sea prácticamente está jugando con vidas humanas para que sirvan como víctimas y engañar obviamente a todo el mundo y que muchos nosotros le caigamos en esa ingenuidad y no podamos denunciar lo que dijo en este caso la, la periodista de RT que dice hay que informar la verdad gracias, obviamente Orlando, eso es importante decirlo gracias por el pantallazo ahí vimos panorama bueno eso es lo que vemos en la guerra entre Rusia y, No es Rusia y Ucrania, ¿no? sino Rusia Contra las potencias de la OTAN Exactamente. El financiamiento, masivo financiamiento de Estados Unidos Y toda la potencia europea hace incluso grupos mercenarios, fascistas Grupos irregulares, paramilitares ¿no? uh, Ucranianos Neofascistas, ¿no? nazis De verdad, Orlando Muchas gracias por venir, que no sea la última vez aquí Y bueno, hasta la próxima hermano ¿Quieres darle el último mensaje, por favor? No, solamente decirle gracias por el espacio Eduardo Y bueno, decirle a todos los jóvenes, a todos los que siguen en los internautas, en las redes, que busquemos la información, que empecemos a contratar lo que se está diciendo en los medios de comunicación y digamos la verdad, lo que está pasando en Rusia, perdón, en Ucrania, es un juego político de las grandes potencias, en este caso Estados Unidos, que quiere, obviamente, generar un conflicto mundial y eso creo que no lo tenemos que permitir todos porque va a afectarnos a gracias, todos. Gracias, Orlando, muchas gracias. Bueno, con ustedes hasta aquí fue el programa NES de hoy. Hasta la próxima, hasta el próximo sábado. Chao, chao, compas.